Hola y bienvenidos a este nuevo video, en el cual, obviamente, no es uno de estos videos en los que yo me pongo a jugar un juego moderno. Esta vez es un video diferente. Hoy vamos a corromper ROMs, de los cuales pueden ser ejecutados mediante el emulador Peace Hawk y usando el plugin de corrupción Real Time Corruptor. <música> Empezaremos con 1942. El juego de disparos de aviones. Wow. Ahí vemos un par de detalles en, lo, en los gráficos. Un par de detalles de más. No hay muchos errores. Wow. Bueno, el juego se reinició. Estamos corrompiendo, vamos de poco, eso Sí. Sí. No vamos a matar, obviamente Vamos a mover solo el avión Para que no nos disparen Oh Ok, corrompí mucho que el juego se detuvo Last 32, ready player one. Wow, what the fuck No hay música Ok Wow, what the fuck Wow, what the fuck Estoy bloqueado Ah... Uh... ¿Qué verga? oh estoy Ah, pero estoy bloqueado ¿What the fuck? ¿Qué verga? Solo voy para arriba, abajo ¡Ah! Oh, la música what the, ¿What the fuck? ¡Bro! ¡Juego extremo! ¡Wow! Otra corrupción ¡Wow! ¡What the fuck! <risa> ¡Lol! ¡Oh! ¡Wow! ¿What the fuck? Shooting down 0.10 Percentage 40 Wow, what the fuck Acabo de ganar el juego Dice continue Continue, sí, pues continue, dale, continue Ok, creo que el juego está muerto Corrompámoslo al máximo Voy a encender el uh. Ok, siguiente juego Estamos jugando Bueno, voy a empezar nuevo bueno, vamos a jugar ahora el juego de Box Bunny, el de su cumpleaños, obviamente. No sé cuál es, pero me acuerdo que lo jugaba cuando era chico. Y debo decir que era un juego que sí era una copia casi igualita a Mario, pero no del todo. Vamos a corromper la pantalla para ver si hay un cambio en la música y en todo eso. Aunque no creo que haya, porque obviamente no seleccioné todos los dominios de memoria para corromper. ¡Wow! ¡Uh, bro! ¡Bajos extremos! ¡Yeah! H Oh Box one y duplicado uh, ok Oh, una versión sin bajos Sin Sin eso o sea, está muy bueno. Dale like. Digo like. It's Box VH Birthday. It's Box Y. 50 birds Huge Party. It is Oven. Invited each day Box. It's Bunny his 50th birthday. Party in his honor to wreck. Que. No sé, güey, pero. Ah, ahí está. Buck receive a p... <laughs> A, a penis. ¿Por qué no puedo? Ahí está. Uy, ahí está, weón. Stage 1, Round 1, 3 vida, get ready. Quiero ver esa carga de mapa. Se creció. Intbox Bunny. Ah bueno, está normal. ¡Uh! Va con delay, muy bueno Me gusta <risa> Qué buena la música Voy a adelantarlo Ahí está Sabes que me gusta mucho La música está... ambienta mucho El, el juego <risa> El delay de la música Ambienta mucho <risa> Ambienta el retraso ¿Cómo subo ¡Ah! ¡No puedo subir! Me tiene bloqueado esa parte. Pero hay partes del juego que tengo que subir como esta. Oh, pen... bueno, ¿qué hago? Espérate, creo que puedo usar esta wea. Ah, cerca. Espérate. Buena. Seca. Sorry, no bonus I yo need more. <risa> ¿Qué verga? Oh, se crashó. Oh, pensaba que no. Qué mal. Oye, qué verga. ¿Y una carita ahí? ¡Una carita en forma de cuadrado! ¡Oh! ¡Este funciona! No, no pasó más allá. No puede... Oye, debo decir. El que hizo la música, buen desarrollo de música. Muy bueno. Hermoso. ¡Wow! Wow, me estoy cuidando que funcione el juego. No, no del todo, ¿sí? ¡No, no sí funciona! Eso era textura. Tex, textura, colisión y toda la web. ¡Oh, no! A ver, ¿qué va a ser? No, no, está muy roto. ¡No! Ahí pude subir, pero... ¡Wow! ¡The fuck! Wow, el juego parece... Un juego. ¡Wow! La gente que tiene epilepsia, por favor, salgase del video. ¡Wow! ¡What the fuck! Agarré algo, pero. Agarré como pedazos de colon. ¡Pedazos de ¡Oh! Está muy bueno. Siguiente juego. Vamos a jugar Castlevania. No es un buen juego. Bueno, a mí no me gusta mucho. Porque casi nunca lo juego Pero la música es increíble Muy buena la música <risa> ¿Me morí ya? No puede ser man. Wow ¿Estroboscópico? No, no Hijo de la Ay, ah, recién había un estroboscópico Era bacán No me de razón ese tampoco ese ¿eh? <ríe> como que el stock de corazones ya no ya no hay <ríe> no ya no hay más corazones de corazones se acabó el stock <ríe> se acabó el stock idiota what a horrible night to crash <ríe> y me devolvió encima al principio siguiente juego mejor juego otra wea que no sea castlevania porque no tiene muchos errores que digamos Kirby. Mmm. Nuevo esquema de colores, Kirby. Me gusta. Ok, los botones no funcionan. Aquí está el famoso... Sí. Aquí está el famoso. Pero qué famoso más. Here is the famous. Nada más que... Wow, wow, what the fuck? Z. Aquí está el famoso Kirby de Dreamland, Dreamland, mejor dicho, Glitchland, <risa> ¿entienden? Eh, eh, estoy despedido, bueno, aquí está el famoso Kirby, que no se mueve, así que creo que el juego trata más de Kirby, eh, ahí nomás, quitecito, sin hacer nada Y obviamente a nosotros aquí pegados viendo la demo, puta Como que la música está algo rara No, creo que está todo bien Oh, esto es nuevo Kirby Adventure, un día el pacífico de la pacífica Verga Ok, sí funciona Oh, wow El esquema de colores a la mierda No, Kirby, su espada Ya no importa, trágatelo nomás Andate a la mierda, puto Funciona Funciona. Déjame entrar. No. Puta madre. Oh. Botón de equivocado. Bueno, ya que corrompí igual. Nothing. Uh oh. Problemas. ¡No! Pensaba que el mundo era colisionable. No, tenía que volar. Bueno. Mm. Ah, aparte, me acabo de dar cuenta, el nombre de Kirby no es Kirby, es Irby <risa> Creo que puedo volar, ¿no? Sí, sí puedo Oh, desapareció el enemigo ¡Ah! Me estáis diciendo que acá está, acá estaba la puerta No, acá está la puerta ¿Puedo regresar? Espérate, quiero ver cómo se cae Jajaja, <risa> idiota <risa> Irby Uh, muy buena El puro beat de, de, de, de Kirby Aunque, bueno, ya los colores están hechos Mierda Pero Kirby sigue acá Oh Kirby, arreglo el esquema de colores Bro Kirby arreglando errores No, me parece posible Oh Kirby murió para siempre <ríe> Sad Kirby no, no, no. Acá no es Kirby. Wow, what the fuck? ¿Se corrompió solo? Parecen disparos y choques de auto. Uy, me choque. Uh, otra vez. No, uh. Oye, qué verga. Los choques, weón. ¿Cómo pauso? Ah. <risa> ahí está. Bueno, pause. Dice, N. ahí arriba, 98, dice. Kirby's Adventure, 1993, Hal, Labor, OR, C. 1993, Nintendo. Y no funcionaba encima los botones. ¡Wow! ¡Kirby Blanco! <risa> Bueno, Kirby se fue al cielo, está blanco. Okay, siguiente rom. Visita a Haridanta, mis Dota. I hear you, man. Visita... Oh, Nint Inc. Ok, sigamos con otro ROM mejor. Ese dio miedito. Vamos a jugar Pac-Man. ¡Juguemos Pac-Man! Me está ahí. No hay tecla para abajo. Tengo que entonces ir parriendo más. No, porfa. Oh, se murió. Oh, se murió. Oh, oh, oh, oh. Wow, Pac-Man con estilo checkboard. Oh, se murió el bajo. Ah, oh, no, ahí está. Ahí está. <ríe> oh, okay. qué. Mm. Pero bueno, si les gustó entonces denle like, comenten, suscríbanse al canal para ver más clases de contenido como este Y nos vemos en la próxima Obviamente habrá una lista de reproducciones seguro con más videos de esta clase Tal vez de corrupciones de un juego nada más, por video O de varios juegos en un video solo que editado para que no lo vean, para que no vean más de 30 minutos de video obviamente Yo hablando o no reaccionando Obviamente habrá una versión Estará cortada que es el video bonus en el que Yo corrompo el, Mac, el pac Pacman Para que ustedes puedan verlo y disfrutar De lo que yo estaría haciendo como es Pasarme el juego Pacman Con ese truquillo que justo me encontré En el Corruptor, pero bueno Eso ha sido todo, nos vemos en la próxima Cuídense mucho, lávense las manos Y recuerden que aún tenemos La tonta COVID Y <grossed> algo así Pero bueno, soy Rexdraus, nos vemos En la próxima, chau